Hoy presentamos en el relatos de la noche de la cripta y corregida por el director principal, Arturo Espectral. Bienvenidos, al más aterrador de la noche donde va a suceder esto hola, hola, amigos y amante del terror, bienvenidos. Amigos, a otra nueva edición de 31 programas, el creepypastero más serio y prestigioso de la televisión internacional soy Z el autor de pesadillas dentro de un momento vais a ver cómo cobra vida una de mis historias preferidas la calle del terror en años 1994 un grupo amigos y del adolescente descubrirá de los sucesos aterrorizan su ciudad desde hace generaciones podrían estar conectados pero algo más podría ahora tocar a ellos así un protagonizar la pesadilla Primera parte de la trilogía basada en las famosas novelas de miedo de R.L. Stine. Solomon Goode era un brujo y hechicero vivía, provincia de la Bahía de Massachusetts, era irresponsable de los muertes de los niños y a los adolescentes le disculpó a Sarah Fieras y un brujería el pastor de la iglesia para que asesinen a los niños y a los adolescentes. Le habló el pueblo de Massachusetts para que cuelgan el cuello a Sarafier Fier antes que muera a ella le dijo estas palabras Solomon. La verdad será tu maldición. Te atormentaré hasta la eternidad. Y todos que tomar algo, y hieras a alguien, sentirás la calor de mi mano. Siempre te perseguiré y jamás te dejaré en paz. ¿De qué miedo puede dar eso? ¿Qué hora es? Atención, amigos. Os espero un buen susto. Sarafier. Eres tú. Solomon. Sigo siendo yo. Siempre he sido yo. Solo que me he cansado de ver cómo la fortuna me hace la vista gorda. Sarafier. ¿Cómo pudiste, Solomon? ¿Cómo pude qué? ¿Tomar lo que todos queremos? ¿Para qué vinimos todos aquí? Poder, prosperidad, legado. Considera, será una sola alma, solo una. Y a cambio, lo que ninguna cantidad de oración podría traer jamás. Una persona cada pocos años parece un pequeño precio a pagar. Salomón justificando sus acciones. Salomón Goode es el principal antagonista póstumo de la trilogía Fair Street de Netflix. Aparece como el antagonista general póstumo de Fair Street Part 1, 1994 y Fair Street Part 2, 1978, y uno de los dos antagonistas principales, junto con Nick Goode, de Fair Street Part 3, 1666. Solomon es la causa directa de la maldición de Side, creándola después de hacer un trato faustiano con el mismo Satanás. Solomon vendería el alma de una sola persona cada pocos años a cambio de dinero e influencia, transformándose en el miembro más querido y respetado de la familia Goode, que seguiría sus oscuros pasos por las generaciones venideras. Fue interpretado por Ashley Zuckerman, quien también interpretó a Nick Goode. Biografía Solomon es miembro de la familia Gode, un linaje realmente poderoso que tiene sus raíces en el antiguo asentamiento de Unión en 1666. A pesar de sus conexiones con la poderosa familia, Solomon creía que podía ganarse la vida trabajando como agricultor en el afueras del asentamiento. Desafortunadamente para él, todo salió mal. Su esposa y su hijo murieron de una enfermedad desconocida y las tierras se volvieron más infértiles de lo que él creía. Luego se transformaría en un paria de la familia, y solo su hermano lo alentaría a rendirse y regresar a Unión. Solomon se enamoró de una joven llamada Sarafier, a quien vio con otros ojos gracias a que no era un fanático excesivamente religioso como los demás. Solomon pensó que él mismo no era digno de llevar el nombre de Gode. Cansado de su mala suerte, decidió cambiar el rumbo. Mataría a una vieja bruja llamada la viuda y robarle un grimorío, para poder hacer un trato con el diablo. Solomon vendería una sola alma de un miembro de la Unión, para que el demonio pudiera poseerlo y hacerlo entrar en una ola de asesinatos. La sangre derramada por las víctimas alimentaría los poderes del demonio, que creció en forma de corazón demoníaco en el centro de un laberinto subterráneo. A cambio, Solomon obtendría todo lo que deseaba. Su plan sería descubierto por la propia Sarah, a quien Solomon trató de convencer para que se pusiera de su lado. Ambos se involucrarían en una pelea brutal, que resultó en que la mano de Sara fuera cortada y Solomon le incriminara por todos sus actos. Después de la ejecución de Sara, compartiría este conocimiento con toda su familia para que pudieran ser más poderosos que nunca. Al hacer esto, Solomon convirtió al miembro más influyente y respetado de su familia, asegurándose un legado. Con el paso del tiempo, los Godes se mudaron de Unión y formaron Sunivale, una ciudad rica donde no pasa nada malo, mientras que Unión se volvería hacia Shadiside. Incluso después de su muerte, el legado de Solomon continuaría mientras su familia aseguraba su poder vendiendo egoístamente las almas de Shadysiders durante más de tres siglos personalidad se muestra que Salomón es una persona generalmente afable y cariñosa en el exterior. A diferencia de la mayoría de los miembros de Unión, él no es particularmente devoto del cristianismo ni es un fanático de la Biblia, lo que lo convierte en una persona muy razonable. Sin embargo, Salomón es en realidad una persona despiadada y egoísta que haría cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Parece no conocer límites, ya que ni siquiera la muerte de los niños lo frenó para continuar con su trato. A pesar de ser capaz de sentir amor y no necesariamente sádico, Solomon estaba demasiado decidido a salir de su condición de marginado que ni siquiera Sara se salvó de sus objetivos egoístas. Tiene un complejo de superioridad que le hace creer que está mental y moralmente por encima de unión solo por el hecho de que son religiosos, viéndolos como nada más que ganado. Al final... ¿A qué puedo con tanto miedo, verdad? Preguntaré a mi familia, mi amor, mi hermano, ¿qué os ha parecido? ¿Les ha gustado y a vosotros también, verdad que tengáis un mundillo de miedo? Quizás no fue tan terrorífica, pero me dije más en la historia. Nos vemos amigos. Saludos la justicia imperial para todos. Juntos el video te gustó. Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial. Como en Limpia. Juntos te debes, donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del el video corto de shorts.